nuestro corazón abierto con los ojos abiertos. We y give each other a, a welcome. Uh, we <coughs> receive everything with our open heart and open eyes. Y con los ojos abiertos eh, nos reconocemos los unos a los otros. And with, the, with our eyes wide open, We recognize each other. <laughs> Somos chi. We are chi. Somos amor infinito. We are infinite love. Todo en el universo es chi. Everything in the universe is chi y todo en el universo es amor. And everything in the universe is love. Y nos reconocemos de nuevo y nos reconocemos en estas palabras, en estas hermosas palabras. We recognize each other again and we recognize each other through these words. Y en ese reconocernos empieza el calor. And we when we recognize each other we start feeling warm up. El corazón empieza a latir, empieza a bombear sangre a todo el cuerpo. Our heart starts beating and starts sending blood through the whole body. Y una alegría muy profunda brota del corazón. And a great joy uh, goes out from the heart. <laughs> y desde ese reconocernos, de ese sabernos los unos con los otros. And when we recognize each other and when we know that we are together, one to the other, que todos somos uno en are, el universo. We realize that we are one in this universe. Y que todos somos uno con el universo. And that we are all one with the universe. Y lentamente cerramos los ojos. And slowly we close our eyes. Y cerramos los ojos. Y vamos a nuestro interior. Closing our eyes, we go deep inside ourselves. Y vamos a reconocernos a nosotros mismos. And let's recognize ourselves. Reconocer es conocer de nuevo. When we recognize ourselves is when we start over. Y en este conocernos de nuevo es un camino que apenas comienza And when we recognize ourselves is a new path a new way that just starts now Es un camino que nunca termina It is a journey that never ends Y observamos nuestro interior, and we observe our deep inside muy relajados, muy relajadas, very relaxed. observamos, escuchamos nuestro interior. We observe and we listen to our voice deep inside. Y de inmediato, cuando vamos al interior, nuestro observador va al centro de la cabeza. And immediately, when we go deep inside, our observer goes to the center of our heads. En el centro de la cabeza, el observador se relaja. In the center of la head, our observer relaxes. El observador sabe que ha llegado a casa. The Observer knows that he has arrived home. Inmediatamente nos conectamos con la postura. Immediately we connect with our posture, our body posture. By way, the corona expand hacia el cielo. By way, the highest part of the head expands to the sky. Las cervicales se expanden con Baihui hacia el cielo. Vertebra, cervical vertebra, expands to the sky along with Baihui. El mentón naturalmente viene hacia adentro. Talked hacia las in cervicales. Doctin Chin, Chin goes through the cervical vertebrae. Y toda la columna se expande hacia el cielo. Las vértebras toráxicas van hacia el cielo, se abren. And all the spine expands to the sky, cervical vertebrae. Thoracic vertebrae, everything expands to the sky. Las vértebras lumbares se relajan y muy lumbar, suave. Lumbar vertebrae relaxes and they are very soft. Muy suavemente. Las vértebras lumbares empujan ligeramente hacia adelante para ayudar a todas las vértebras a ir a un poquito más hacia el cielo. And lumbar vertebrae pushes very softly forward to help the rest of the spine, the rest of the vertebrae to expand to the sky. la cadera se relaja hips relax. Y siente cómo la cadera se posa firmemente si estás sentado sobre la silla y si estás de pie sobre el campo de chi de la tierra And feel how your hips are on the seat if you are sitting down or they are holding up on the chi field of the earth if you are standing up y relaja relaja todo el cuerpo and relax relax the whole body relaja los hombros los brazos. Relax your shoulders, your arms. Relaja el pecho. Relax your chest. El abdomen. Your abdomen. Relaja la pelvis, la zona pélvica. Relax your pelvis, las piernas, rodillas, relax your legs, knees, panturrillas, tobillos, lower legs, ankles, los pies se relajan. Los dedos de los pies se relajan. Feet relax. And toes also relax. Y las plantas de los pies. Conectadas profundo con la madre tierra. And your souls are deeply connected to mother earth. Y el observador en el centro de la cabeza observa. And the muy relajado. En el centro de la cabeza observa muy relajado. Y si te pregunto... Quién observa? And if I ask you, who is observing? Quién ha recorrido todo el cuerpo y ha relajado todo el cuerpo? Who has, go, who has gone through the whole body? Who has relaxed the entire body? El observador se señala a sí mismo, se observa a sí mismo. The observer points to herself. El observador se conoce a sí mismo una vez más. The observer notes no self. One more time. La conciencia se reconoce a sí misma. Consciousness, recognize self. Y una sonrisa se dibuja en tu rostro. And a smile is in your face. Una sonrisa que se expande a cada célula de tu cuerpo. That smile expands through the whole cells, all the cells in all your body. Una sonrisa que expande alegría a todo tu cuerpo. A smile that expands happiness through your whole body. una sonrisa que el observador se funde con el corazón A smile where the observer mixes with the heart El observador es uno con el corazón The observer is one with the heart y cuando el observador se funde con el corazón y es uno con el corazón el corazón se relaja y se entrega confiado a fundirse con el observador and when the observer mixes with the heart and becomes one with the heart The heart relaxes. El observador está muy relajado, sin intention, sin juicio. The observer is very relaxed, with no intention whatsoever, with no judgment. Whatsoever. Se funde con el corazón. Y el amor infinito. Se expande y se funde con todo tu cuerpo. The observer becomes one with the heart, and the infinite love expands through the whole body. el observador la conciencia clara se observa y se hace muy puras muy transparente. The observer realizes that consciousness becomes very pure, very clear. Se observa y al observarse al expandirse al fundirse con el corazón se da cuenta de que es el amor infinito e incondicional when the observer expands and becomes one with the heart realizes that the observer is the infinite love que el observador Descansa en sí mismo. And the observer relaxes within itself. Se observa muy profundamente. The observer observes itself so deeply. Mientras más se observa, más fino, más puro. When the observer observes self becomes purer and clearer. Y muy suave, sin intención. Comenzamos a decir el sonido, mm. and very softly, and with no intention whatsoever, we start doing. Mm. Mm. Mm. mm ¿eh? Mm. Mm. Mm. Muy um, um, bien, um, um. Relax. Relax. Relaja la Relax your intention. No hay intención. There is no intention se funde con la conciencia clara, con Mingyue, el observador claro. It becomes one with the pure consciousness, with Mingyue, the clear observer. Minjue, en cada... Um, Minjue is in mm. every mm. Mingjue en el silencio entre un mm, y el siguiente mm. Mingjue is in the silence between mm, and the next Mingjue mm. Mm. Mm. Y Mincho, el observador claro, fundido con... Mm. Se expande hacia toda la cabeza. En Jue, the pure Observer expands through the whole heaven. Y toda la cabeza se hace clara, se hace pura. And everything inside your head becomes clear. And pure. La mente se aquieta, se relaja. La mente se still very quiet mm. Las glándulas del cerebro límbico se aquietan, se relajan. The glance mm -hmm. on the limbic brain is very still, very quiet. In the base occipital, the cerebellum se y se relax in the back part of your head the cerebellum relaxes. Y becomes very still, very quiet. Todo el sistema nervioso se aquieta y se relaja. All your nervous systems, system becomes very quiet, very relaxed. Ninja, el observador claro, se expande y se funde con todo el cerebro y con todo el sistema nervioso. Jue, the clear observer expands and becomes one with the whole head, with the whole brain. Y se expande más allá de la cabeza, se expande hacia todo el espacio que ocupa. And expands far, far away, even farther than the space that you occupy. It's expanding, hacia el campo de conciencia, hacia el campo de conciencia a nivel de mind. And it expands so mm. wide open. To reach the consciousness field. Mm. Mm. Mm. Nuestros minyos se funden en el campo de conciencia. Our Min-Yue's mm. become one in the consciousness field. Y Min-Yue's se funden con el campo de conciencia. And Min-Yue becomes one via consciousness field. Y Min-Yue's se hace puro, sutil, más y más fino. Minjue becomes pure, mm. subtle, and finer and finer. Mm. Y Minjue se expand, expands, más allá del campo de conciencia, hacia el vacío infinito del universo. Mm. Minyue expands, farther away. To the infinite sky, to the infinite universe. Se funde con el vacío que todo contiene, que todo lo crea. It makes sense and becomes one with the infinite space that holds everything that exists that the infinite space that creates everything that exists. Y Minjue se hace uno con el universo. Minjue becomes one with the universe. Y todo el universo se hace Minjue. And the whole universe becomes Minjue. Minjue, la conciencia clara, la conciencia despierta. Despierta Min todo el universo. Minjue, the pure consciousness, the awakened consciousness, wakes up the whole universe. Todo el universo se hace consciente. The whole universe mm. becomes conscious. Todo el universo se conoce a sí mismo. All the universe knows itself. Mm. Minjo y el universo son uno, siempre fueron uno. Minjoe y el universo son uno. Minjoe y el universo have always been one. Y desde el universo infinito, Minyue regresa al interior del cuerpo. And from, from the infinite sky, Minyue comes back to inside the body. Y el universo sigue a Minyue al interior del cuerpo. Y el Universo follows Mingjue to deep inside the body. Minjue, muy claro, muy fino. Completamente en paz. Completamente en calma. Mingue is very clear, very pure, and is deeply peaceful and is deeply quiet. Va a través del cuerpo, a través de cada pequeño espacio del cuerpo. Goes through mm -hmm. your whole body to every single space in your whole body. Todo el cuerpo se hace infinito vacío. And all your body becomes infinite space. Infinite Emptiness. Y Minjue va a través de toda la cabeza. Y Minjue goes deep inside your whole head. Minjue observa muy profundo, cada pequeño espacio de la cabeza. Y observe very deeply every single space in your head. Poco a poco. Muy despacio. Little by little, very slowly. ming va a través de nuestros sistemas de creencias ming va goes through our reference framework through, us, through our, our system of beliefs nuestros sistemas de creencias se abren y se expanden se hacen flexibles. Our reference framework, our belief system, relaxes and expand. Mm -hmm. Mingueva, través, y dice shu. Mingue goes penetrating, and it says shu. Y va a través de cada órgano y de cada glándula del cerebro límbico. Y a deeply, through every organ and every gland of the limbic system. So Muy despacio, parte por parte. Very slowly, part by part. Min Yue dice Y el espacio se hace vacío. says And this space becomes empty. Y cuando el espacio se hace vacío se llena de las infinitas posibilidades. cuando when this space becomes empty it gets full of all possibilities. Todas las posibilidades creadoras del universo toda la expansión del universo ocupa cada pequeño espacio and all the possibilities that are possible in the universe occupy every single space so. Minyue va a través de todo el sistema nervioso. Minyue goes through the whole nervous system. Y todos los patrones fijos. Toda la energía fija en el sistema nervioso se expande y se abre. And everything that is fixed in the nervous system gets open and expand. Show. a través través rostro, a través de <inaudible> los sentidos, uno por uno. Minjue goes through the face and through our sensorial organs, one by one. Minjue va a y se funde con el espacio. So... Minjue penetrates everything and it becomes one with the emptiness. Muy armonioso y todo el espacio se hace armonioso. Everything is so harmonious and all the space becomes also harmonious. Se hace un espacio de chi. It becomes a chi space. Toda la cabeza, un gran espacio de chi. All your head is a big chi space. Toda la cabeza es un enorme espacio de infinitas posibilidades. All your head. Is a space of infinite possibilities. Minjeva Min goes through the neck. A través de los hombros, de los brazos. Through the shoulders, through the arms. A través del pecho. Through the chest. Mm. Y el pecho se abre y se expande. And the chest opens and expands. Mm. Y lleva a través del corazón. enjoy goes through the heart a través de cada pequeño espacio del corazón to every single space in the heart y me oh. injoya a través del corazón y el corazón se expande y se abre joy goes through the heart, and the heart opens and expands. So, y mi va profundo, muy profundo, a cada pequeño espacio. Minjue goes very, very deeply through every single space. Dice is shu. We say shu. Y el espacio se hace vacío. And the space becomes empty. Se expande. And it expands. Y el chi fluye libre. And chi flows freely. Y el amor fluye libre en el corazón. And love flows freely in the heart. Y la alegría fluye libre en el corazón. And joy flows freely in the heart. heart. Minyue es amor, Minyue es alegría. Minyue es love. Mi joy is happiness is love y ese amor y esa alegría inundan el corazón and that love and that joy fills the heart el corazón se abre más And the heart opens more and more. Y todo el universo es corazón. Y todo el universo es el corazón. Cada latido del corazón es un latido de vida en cada célula del cuerpo. And every time the heart beats is a bit of life in every cell in the body. Un latido de vida que se expande más allá del cuerpo. And this life beating expands beyond the physical body. y fundido con el corazón. El corazón abierto, alegre y confiado. Se funden con los riñones. Y me enjoy unified with the heart. The heart is joyful, is trusting, and be. ...mixes and becomes one with the kidneys. Y los riñones... ...se expanden y se funden... ...con niños. The kidneys expand... Mm -hmm. ...and becomes one with the universe. y oh. va a través de cada pequeño espacio de los riñones. Ninjue va a través de cada espacio the de los riñones. Oh. y Todos los miedos desaparecen. And all the fears Min. disappear. Min a través. Y todo se hace vacío. Y todo el chi fluye libre. Y se hace fino y puro. Oh, Min penetrates the kidneys. Y while it penetrates, everything becomes pure and clear. Mm. Va a través de los pulmones. Min Jue goes Through the lungs. Minjoe va a través de cada pequeño espacio de los pulmones. Minjoe goes through every single space through the lungs. Mm -hmm. con una sonrisa. Min va a través y cada célula de los pulmones se funde con Min. Se hace universo. Se hace infinito vacío. And with a smile, Min penetrates the lungs And the lungs inside become the universe, become emptiness. Y la tristeza se desvanece. La alegría del corazón inunda todos los pulmones. And sadness disperses. And the joy of life fills the lungs. Mm. Mingueva Muy Profundo, this is Shu. goes very deep inside and says Shu. Y el chi de ese espacio se hace muy fino, muy puro. Y el chi en ese espacio becomes very pure, very clear. Se armoniza. Se llena de paz. Se It llena de calma. Very harmonious. It gets full of peace and quietness minueva traves de total pecho minue goes inside the whole chest minue traves de las mama goes through our breast y las mamas se hacen infinito vacío and the breasts become infinite space infinite emptiness el infinito vacío de todas las posibilidades the infinite emptiness that holds all possibilities. Ninja oh. dice yo. En cada pequeño espacio. Y yo ese shu en every single space. Oh. The mm -hmm. only Minjue va a través del espacio del abdomen. Minjue goes through the space in the abdomen. Va a través de cada órgano del abdomen. Minjue goes through every single organ in the abdomen. And you seep into, concha, organ. And mixes with every single organ. Y cada célula de cada órgano se expande y se abre. Y cada célula de cada órgano se and y se Se hace infinito vacío. Y se infinite infinito emptiness. Infinita quietud. Infinita paz. Infinite quietness. Infinite peace. Infinito amor. Infinita alegría. Infinite love. Infinite happiness. Min lleva a través del espacio pélvico. And goes through the pelvic area. A través de cada órgano del espacio pélvico, a través del útero, a través de los ovarios. And goes through the, all the organs in the lower abdomen, through the uterus, through the ovaries. Va a través de la próstata, it goes through the prostate. No. Va a través de los órganos sexuales internos y externos y through de sexual organs inside and outside y me lleva a través de la cadera and knees through the hips through the pelvis a través de las piernas through the legs a rodilla knees pantorrilla lower legs tobillos pies ankles de los pies and those mingue va a través y todo el cuerpo se unifica todo el cuerpo se hace infinito vacío and mingue Min goes through the whole body and becomes one with the infinite emptiness. Todo el cuerpo un espacio de chi. And all our body is a chi space. Muy fino, muy puro. A chi space that is very fine and very pure. Capa por capa, mi llueva muy profundo. Layer by layer. Minyue goes very deep inside. Mm. Minyue va a cada cellula de la piel. Minyue goes through every single cell in the body. Cada cellula de los músculos enjoy goes through every cell in the muscles cada célula de los huesos through every cell in the bones A cada célula de la médula de los huesos through every single cell in the marrow in the bones a cada pequeño vaso sanguíneo del cuerpo, to every single blood vessel in the whole body, a cada pequeño nervio de todo el cuerpo, to every single nerve in the whole body, injúe va a través muy profundo, when you penetrates Very deep inside, so, de it goes through every single cell. It goes through every cell. It goes through every nucleus of every cell va a través del ADN de cada célula. Minjeva goes through every single DNA of every cell. Mm. El ADN se expande y se abre. And DNA opens and expands. Mm. Es infinito vacío, DNA. el infinito vacío que no es vacío. DNA becomes the infinite emptiness, that kind of emptiness that is not, is not empty. Vacío más no vacío. Empty yet not empty. y vinje más profundo a cada molécula cada átomo del cuerpo vinje goes deeper and deeper mm -hmm. to every cell to every molecule to every atom Través del núcleo de cada átomo. Minjue goes through every nucleus of every atom. Y mientras más profundo, más vacío. And the deeper, it becomes more empty. Y mientras más vacío, más universo and the more is empty the more is universe y desde lo más profundo minyo, es en el infinito vacío del universo se expande y cada célula del cuerpo se hace universo And from that emptiness of the universe, Minjue expands through the whole body. Y cada célula se expande y se hace una con el universo. And every cell expands and becomes one with the universe. Y Minyue, cuerpo y universo son uno. Minyue, body and universe are one. Minyue, el centro de la completud. Cada célula del cuerpo es perfecta, es completa. Min Jue, as the, whole, as the center of the whole entity, every single cell is whole, is complete. Y Min Jue, como un sol brillante en el centro se observa, y se hace más pura y más fina. And Min jue like a shining star in the center of every cell, observes itself, and when it observes itself, it becomes purer and purer. desde el centro del universo lentamente eleva los brazos frente al cuerpo Min Jue, frente. from the center of the universe raises the arms in front of the body Min hacia el migmen entre los dos riñones y las palmas frente al migmen frente al dantien bajo and hands are to the level of the navel and the navel of the migmen, Y Minyue respira muy quieto, lleno de paz en el interior del Minkmen. Minjue breathes in and breathes out inside mingmen. Inhala suave y profundo. Y Minyue en el Minkmen y todo el universo en el Minkmen. Minjue breathes Deep and softly and deeply, and Minjue is in Mingmen and in the whole universe. Minjue exhala, and then Minjue exhale. Minjue Minjue inhale. y Minyue exhala, Minyue exhala, y Minyue descansa en el Mingmen entre Min Jue, los dos riñones, Minyue have a rest in Mingmen between our kidneys, y lentamente, las palmas sobre el duchi, el ombligo. And slowly we put our hands in duchi, the navel. Inhala suave y profundo. Inhale. In softly and deeply. Hacia el minkmen. Towards minkmen. Y exhala. exhale exhale el centro de la completud. Minjue is the center of the whole entity. Y desde el centro de la completud minyo se expande hacia cada célula del cuerpo and from the center of the whole entity minyo y desde cada célula del cuerpo minyo se expande hacia el campo de conciencia minyo expands through every single cell in the body and from there Every cell in the body expands through the consciousness field. El campo de conciencia nutre a y nutre al campo conciencia. And in that state, min Jue nourishes the consciousness field. And at the same time, the consciousness field nourishes min Jue. y el campo de conciencia nutre a la familia, a los seres amados. And the consciousness field nourishes our families and our loved ones. Y el campo de conciencia nutre a todo el planeta Tierra. And this consciousness field nourishes the whole planet. Our whole planet. El campo de conciencia nutre a quien más lo pueda necesitar en este momento sobre el planeta Tierra. Consciousness field nourishes every single person that needs in this planet Earth. y muy lentamente separamos los brazos a los lados del cuerpo and slowly we separate the hands to the sides of the body lentamente abrimos los ojos and slowly we open our eyes y decimos con los ojos abiertos Can we say, with our eyes open. Mm. Mm. Y Minjo observa cada rostro, cada mirada, y se funde con cada uno de nosotros. I and mean, Mindre observes every face, every pair of eyes, <laughs> and becomes <laughs> one <laughs> with the whole universe. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Gracias, infinita gracias. Gracias, infinita gracias. How long?